Bueno, buenos días. Gracias por vuestra asistencia. Eh, en principio, esta rueda de prensa tiene que ver con la celebración en el día de hoy del de Consejo de Administración de, de Zaragoza de Vivienda, en el que os queremos poner de manifiesto dos temas que nos han preocupado. ¿no? Por un lado, se, se ha tratado el tema de, una, de la venta de suelo municipal en un espacio, en un solar de la calle contaminada, número 4, en el que estaba previsto en el plan de inversiones del año 2018-2023 construir seis viviendas, seis trasteros y un local comercial. Destacar que esa es una zona donde se presentan mayores valores en relación a los índices de vulnerabilidad urbana, es decir, que, que eso justificaría que se continuara con esa inversión municipal en vivienda en esa zona y por contra se plantea la, la venta a a un local de, de restauración, para unirlo a un local colindante, a la empresa Montal, en el que nosotros hemos cuestionado la valoración que se hacía en el mismo. ¿no? Nos parece que, parece que hay un posible trato de favor por parte del gerente de Zaloza de Vivienda en la venta de suelo municipal, con la cual no estamos en absoluto de acuerdo. ¿no? Por mucho que se intente hablar ahora de... Y como la IJAE tiene intervenida la sociedad municipal y hay que conseguir activos y vender, y vender bienes para poder justificar balances, nos parece que no es de recibo cuando existen otras fórmulas como puede ser la cesión, la cesión de suelo municipal, la cesión de uso o, o el alquiler o otras, otras fórmulas. ¿no? Eso por un lado, en el que hemos expresado nuestra radical oposición, a que eso se convierta en una práctica, y por otro lado un tema que nos viene preocupando desde hace tiempo, que es la inacción del gobierno ante la situación de creciente conflictividad que está, se está produciendo en el seno de la plantilla de Zaragoza Vivienda. En el anterior consejo, el presidente del comité de empresa eh, eh, leyó un comunicado en el que ponía de manifiesto esta situación, que no fue objeto de contestación alguna ni por parte de la vicepresidenta ni, ni por parte del alcalde que está ausente en los últimos consejos de administración y que hoy esperábamos haberlo visto. El silencio es más que, más que palmario por parte de los responsables de esta sociedad municipal. Nosotros como consejeros no queremos ser cómplices porque en este caso sí que quien calla, quien calla otorga y lo que estamos viendo es que más allá de ese hecho que se ha vendido como si fuera un hecho puntual, que es el juicio al gerente por un presunto acoso laboral, vemos que hay indicios consistentes que apuntan a que, a que estas prácticas se, ha, se han extendido hacia otros miembros de la plantilla, lo cual revela una extremada gravedad. Eh, el que se esté tensionando a la plantilla a cuenta de ese cambio del modelo organizacional de, de ese pasar de unos equipos de trabajo que colaboraban entre sí donde había una información que fluía entre unos y otros a pasar a una estructura vertical en la que el propio gerente ha ido colocando a, a personas cuyos procedimientos de selección han sido también cuestionados por diferentes consejeros y por nosotros en particular ese cambio del modelo organización, organizacional no justifica para nada no justifica para nada que sea a costa de la salud mental de los trabajadores, de situaciones de maltrato verbal o de estrés. Esto nos ha llevado a nosotros a pedir el cese o la dimisión de, del gerente de Zaragoza de Vivienda. Nosotros creemos que... La responsabilidad política en este caso del alcalde es clara y debería haberse pronunciado hace tiempo para evitar que esto fuera más y, y llevamos ya cinco concentraciones de trabajadores eh, a los que de alguna forma se le hace el paseo al gerente, algo que no había ocurrido en ninguna sociedad municipal prácticamente nunca, eh, pero yo en, en nuestro mandato no conozco de un hecho de, de esa gravedad y de esas características. Y nosotros vamos a interpelar al alcalde para que en el pleno de mañana nos dé una explicación o, bien, adopte de una vez las medidas que se le exigen, que sería el cese o pedirle la dimisión como una fórmula de evitar que sea precisamente la plantilla la que siga pagando el pato de una eh, inacción, en este caso por parte del gobierno del PP, que es el responsable de la dirección de esta sociedad municipal, de todos los problemas que están surgiendo a lo largo de estos meses y que están deteriorando gravemente las relaciones laborales en el seno de esa sociedad municipal, que tan, tan buen prestigio ha dado este ayuntamiento en cuanto a esa labor de ampliación del Parque Municipal de la Vivienda, algo que este gobierno también tiene hoy paralizado. Llega una pregunta por el chat de periodistas que dice si tenemos conocimiento de que ese, esa tensión se está produciendo en algunas otras áreas del ayuntamiento. Bueno, esa, esa tensión se ha producido, lo sabéis, en arquitectura, se ha producido en cultura y lo que sí que estamos viendo es que estamos ante un gobierno de PP Ciudadanos que, que maltrata a la, a la plantilla. O sea, que tengan que ponerse en huelga trabajadores del servicio de deportes para reivindicar la existencia o que pueda permanecer ese servicio como servicio público atendiendo a la ciudadanía, que se tenga que poner en huelga, una huelga que no es reivindicativa, sino que exige el mantenimiento de un, de un servicio público, nos parece flagrante, ¿no?, o el clima de conflictividad laboral que ha habido con el bus o con, las, o con las trabajadoras de los parkings, también nos parece que, que es una forma que demuestra que este gobierno se pone de perfil en situaciones de conflicto y que desde luego tiene a la plantilla municipal completamente abandonada, por no hablar ya de, de esa pérdida de puestos de trabajo flagrante que repercute en la salud laboral de la plantilla. Se supone más, más estrés, más tensión y a la larga pensamos que es un deterioro grave de de las condiciones de prestación del servicio público.